hola y bienvenidos a mi canal soy Arbe y esta vez os traigo esta velita de bosque encantado espero que os guste el tutorial vamos a emplear este este molde para hacer la vela y este molde para hacer los árboles también vamos a emplear parafina de 56 tanto coloreada como sin colorear que ponemos ya a fundir emplearemos también mecha Universal 100% algodón Que nos vale perfectamente para este molde Anilina En vez del taquito de coloreado Esencia de jazmín Esencia especial para velas Y aceite Aceite desmoldeante En este caso es aceite corporal para bebés Que os vale perfectamente Que se la vamos a aplicar al molde Por la parte interior Así Más o menos, ¿eh? por toda Bueno, más o menos, por toda la superficie, está claro La parte interna Tiene que estar toda bien untada Con aceite corporal Ahora pasamos a Ponerle la mecha al molde Con una aguja eh, Si no tenéis una aguja tan larga Pues una aguja de De coser lana os, os vale Y Introducimos la, la aguja. Esta cuesta un poquito, tendría que hacer un poquito más grande el agujero para que pasen con mayor facilidad. Ahí está, ya pasó. Y así. Ahora le ponemos un pinchito para sujetarla en la parte superior. Si no tenéis un pinchito, pues con otra cosa, un palito de madera os vale también. La atáis al palito de madera y ya estaría. Bien, vamos a tirar ahora de la parte inferior para dejar tirante la mecha. Y ahora con un poquito de plastilina que tengo por aquí. Aquí tenéis un poquito de plastilina. Se la ponemos... En el agujerito por donde pasa la mecha Para que no se nos escape la cera Bien, le cortamos el exceso De, de mecha Pero la dejamos larga Porque queremos hacerle un, un nudito al final Y voy a utilizar eh, La anilina Como podéis comprar aquí es A, A En color verde y muy poquita cantidad porque este estos estas anilinas tiñen muchísimo Aunque parece que estoy echando mucha apenas caen unos unos granitos ya veis poquita cantidad y tiñe muchísimo bien pues lado ya tenemos la, la anilina preparada la cera preparada con la anilina y vertemos en el interior del primer molde del molde del, del arbolito vamos a hacer la, la figura del arbolito intentar cubrir todas las ramas si es posible y en estos moldes yo los he conseguido en grandes superficies por internet eh, ya os digo en cuestión de moldes es complicado encontrar de otra manera a menos que tengáis alguna página de referencia de una tienda física, pues es difícil. Ahí que cubra todo. Así. Y un poquito más. Ahí. Más o menos. Pero prefiero que pecar que de que sobre un poquito de cera a quedarme justa. Ahí por todos los agujerillos Así Bien, y ahora quitamos el exceso de, de cera Ya veis, se seca rápidamente, lo volvemos a echar en el recipiente Ahora lo dejamos enfriar Recordad, la pastilla verde de parafina era por si sí quería reciclamos algún color verde que tengamos por casa Ya ha enfriado con mucho cuidado, esto sí que tenéis que hacerlo con mucho cuidado, desmoldarla, porque tiene muchos recovecos y muchas partes finitas. Y como esta, vamos a hacer cuatro partes más. Tenemos la primera, ya veis por este lado está lisito, que es la que vamos a poner eh, contra las paredes de nuestro molde, y ahora vamos a tomar la medida. Y claro, eh, sobrepasa el, La altura del molde Vamos a tener que cortarle Entonces medimos Recordar que esto va a ir al contrario Va a ir boca abajo En la, la Esta parte de cera Marcamos Intentamos cortar un poquito Pero es complicado Que es posible que se nos parta así Así que voy a quitarla de aquí Y Cortarla en, en la mesa Para que sea más, más seguro Así, cortamos por aquí Y este trocito lo devolvemos a, Para que se funda Aprovechamos todos los trozos de cera Revisamos que dé bien la altura Aún sobrepasa un poquito Hay que, de, que volver a recortar un poquitito Nada, un trocito ahí de cera que queda Vamos a quitar ese exceso, ahí y limpiamos un poquito las ahí, las ramas así ya debería entrar bien y si, sí, entra bien así se verá al final del, del vídeo bien, pues vamos a hacer ahora las otras partes voy a dejar este bien sujeto a un ladito tenemos los restos de cera y volvemos a verter en este molde planito de ramas de árbol a ver, retiramos esto para que no nos moleste y así echamos por toda la superficie de esta planchita este molde en forma de plancha bien, ya tenemos las cuatro ahora ¿qué hacemos? ponemos una de las pastillas a fundir, eh, esta en concreto tiene un poquito de colorante en blanco ¿eh? y vamos a utilizar estas perlitas también de parafina para eh, que no se nos derrumben las paredes y se enfríe antes la cera echamos un poquito y echamos cera y así hasta arriba, echamos otro poquito no hace falta que la cera se funda del todo Con, con poquito que, que consigamos fundida la vamos echando Así que esta nos llega Sujetamos la pastillita Y vertemos Así lo que estamos haciendo es eh, aligerar el, el, el hacer la vela Volvemos a ponerla en el fuego y Vamos a esperar que funda un poquito más Para cubrir definitivamente la, la... vela Lo que va a ser la base de la vela Así, ya veis que se va fundiendo muy rápidamente A ver... Un poquito más... Sí, ya nos llega Y ahora... Vertemos... Para rellenar, nada, un huequito que quedará ahí. Y así, lista. Le cortamos ese. un poquito de mecha para que no se nos moje con la cera. Y esta vela, pues. Al hacerlo de este, con esta forma pues me refiero con este añadiéndole las perlitas se va a enfriar mucho más rápidamente Bien voy a darle una última capita que he visto que por ahí lo necesita Y por aquí Y ya está Ahora sí, esperamos a que termine de enfriarse. Ya está. Veis que ha quedado, se ha derramado un poquito de, de cera por, por las paredes, que ha tapado un poquito los arbolitos, pero esto tiene solución. Porque vamos a utilizar una plancha. Una plancha vieja de, que, que tengáis por casa. Esa vamos a utilizarla. Cortamos el exceso de mecha de la base. Aquí traigo la plancha. Y como hemos utilizado antes, poner una costa abajo. Eh, yo tengo la bandejita y aún así seguramente me caiga algo de, alguna gotita de cera por fuera. Pero bueno, en esta mesa no hay problema. Y la pasamos rápidamente haciendo circulitos. Sin cargar más en un lado que en otro, sino una, un peso uniforme sobre la vela. Y ya veis cómo se aclara y lo mismo por las otras paredes mientras voy haciendo este paso por las cuatro paredes os recuerdo que podéis suscribiros, darle a like si os gustan mis vídeos, mis tutoriales para ayudar al algoritmo y, y bueno, aquí tenemos la velita voy a dar una pasada por arriba Aunque no lo necesitaría la parte de arriba, eh. Pero bueno, me gusta que quede lo más cuadradita posible. Así. Y la parte inferior. Ya veis que me han caído bastante gotas de cera. Pasamos un poquito por aquí. Ahí. Sí, y la parte ahora, la parte inferior. para que asiente siente bien si tuvierais una plancha eh, de cocina también os valdría para alisar la parte inferior de la vela un poquito más quitamos, limpiamos las aristas y aquí queda finalmente nuestra velita de bosque encantado espero que os haya gustado muchas gracias por seguir mis tutoriales y chao.